y muy buenas guachines, cómo están estamos en otro video del canal yo soy Mago y hoy les traigo lo nuevo de lo nuevo las rebajas de verano en steam estas rebajas van a estar del 24 de junio hasta el 8 de julio aquí podemos ver muchas muchas de las ofertas que están, la verdad que hay muchas que están muy buenas podemos ver The Forest a 90 pesos argentinos podemos ver RAS a 441 pero yo creo que los mejores juegos son los que le van a gustar a ustedes ya sea GTA, PUBG, Red Dead Redemption, todos esos juegos. De todas formas, voy a traer próximamente un video con las mejores rebajas para mí. Quiero destacar que en estas rebajas, el status prime de CSGO no viene con rebaja. Vamos a pagar el precio total del status prime. Eso es una lástima, pero bueno, las cosas son así. Volviendo a estas rebajas, quiero destacar lo más importante que nos traen. En este caso podemos ver que tenemos 14 nuevas historias para forjar tu destino. Si nosotros tocamos aquí, va a llevarnos directamente a esta página, que será donde nosotros forjaremos nuestro destino. Esto trata nada más de completar algunas historias, tipo... En la cual se basará en nuestras decisiones y nos dará un sticker. Podemos darle aquí donde dice haz clic aquí para continuar tu historia y aquí tendremos que leer esta consigna y elegir alguna de las opciones y si el video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like y listo ya tendremos nuestro sticker en el inventario, podemos ir a verlo aquí podemos ver los stickers de las historias que yo desbloqueé y si vamos aquí abajo nos darán una insignia esto nos dará una insignia y también nos dará un marco para nuestra foto de perfil de Steam la verdad que esto es interesante pero bueno tampoco es la gran cosa y en este evento también podremos conseguir un cromo gratis por día lo único que tenemos que hacer es ir acá donde dice haz clic aquí para empezar a explorar tu lista nos mandará a esta página y ponemos haz clic aquí para explorar empezaremos a pasar los juegos que nos van mostrando y a medida que vayamos viendo todos estos juegos que nos va presentando este evento Empezaremos a, desbloquear un Empezaremos a desbloquear un cromo gratis Así que la verdad que para ganarse unos pesos está muy bueno También si quieren pueden juntar todos los cromos que te puede llegar a dar en este evento Y lo pueden hacer insignia, esta insignia a medida que uno suba de nivel irá cambiando Y bien, llegando al último juego me tendría que tirar el cromo, tendría que dropearme el cromo. Vamos a finalizar la lista y aquí podemos ver que ya me ha tirado un cromo. Iremos a buscar el cromo que tendría que aparecer por aquí, a ver... Acá está, cromo del misterio, perfecto. Este cromo yo lo voy a vender porque me van a dar 8 pesos con 75. Les dejaré la página del siempre querido Steam Card Exchange. Aquí podemos ver todos los cromos que dropea este evento. Y recuerden, es un cromo por día. Podemos llegar a tener la suerte de sacar un cromo reflectante que nos dará mucho, mucho más el valor de lo que sale. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos esta carta, podemos ver que está a 8 pesos con 99, pero si la vemos en el estado de foil, o sea, si la vemos en reflectante, podemos ver que sale 63,51. Si tienen la suerte, véndanlo o hagan lo que quieran. Yo lo voy a vender porque yo la verdad que no quiero hacer insignias. Así que esta es una buena oportunidad para ganar cromos. Pero quedan excluidos la gente que no tenga el mercado de la comunidad desbloqueado. Es decir, aquellos que no hayan depositado 5 dólares no podrán participar de este evento de cromos gratis. Otra cosa que han agregado en este evento son los perfiles de juego. Que son los packs que se pueden comprar con los puntos de Steam. En este caso podemos ver que hay del Counter Strike, de Hades, de Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Half-Life y bueno, algunos otros pocos juegos. No hay muchos por el momento pero han empezado a salir. Estos packs solamente se pueden conseguir comprándolos con puntos. Los objetos que vengan dentro de este pack no se pueden conseguir por separado. Si abrimos uno podemos ver cómo sería la muestra. Para mí no está tan bueno que si yo por lo menos a mí no me gusta este pack de CSGO que tiene la hole, el, el marco para el avatar y bueno, y los fondos tampoco me gustan y me parece carísimo también pero bueno, esto es para gustos por ejemplo la de Lady Dimitrescu también está medianamente bueno el fondo está interesante pero tampoco encajaría a lo que a mí me gusta más y bueno, eso ha sido todo lo que hay que destacar de este evento por el momento pronto subiré un video con las mejores ofertas a mi parecer así que si no se lo quieren perder no se olviden de suscribirse, dejar su like y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! Siempre andamos motivo para los filos para la gata. Parte de miles que me gato con la banda más berraca dentro del pari. Bacaneo, basileo, pariseo, le perreo. Con los ojos, color, aumento otro, le mando fuego y me recebo. Me revuelo, si me pego para lo puro, le meto sin disimulo. Para tranquilas que me sumo, tumba todo dentro del humo y hace el humo que me fumo. Me siento el número uno.